Abro hilo cuando una vieja me pega por meterme Bueno esto pasó cuando caminaba en un desierto que estaba literalmente al lado de mi ciudad XD Y veo a una vieja golpeando un cactus y le digo por qué hacía eso y luego Cállate tonto Mentira. Sí, me tiro el hacha pero solo me lastime con la parte que no duele, así que me fui, y escuchaba como la vieja seguía, pegándole al cactus y volteo atrás y a ah, que se termina pinchando, bueno eso es todo gente, si sí, ya sé que quedó corto pero es mi primer abroilo si quieren que anime su historia, me lo dejan en los comentarios, gente si prestaron atención había un chins escondido, si comentan en qué parte aparece, aparecerán en el próximo abro y lo bueno ahora sí adiós.